Solo quieren dinero y de la verga no saben que uno tiene para partirse. escondidos y los que tienen pues, si no sé cómo le hacen pero los billetes les caen al cielo y el comer cada día necesitando más y por eso ¡Gracias! Uh -huh.